Bueno, hemos presentado un proyecto de ley que lo que busca es evitar que quienes están en los cargos este, de gobierno, sobre todo los cargos de poder ejecutivo, de presidencia de la República, y el vicepresidente de la república también este, no puedan ejercer una doble función es decir Partimos una de la base que desarrollar la función pública constituye un honor y mayor honor aún constituye ejercer los principales cargos de, de un gobierno hay una gran cantidad de, de gente que eh, está soportando lo que es el IRPF, que es dinero que se le saca de su bolsillo. A ver, para el Frente Amplio le parece que alguien que gana 16 mil pesos está en condiciones de estar sacándosele un, un impuesto al trabajo. Se puede hacer eh, abatiendo el gasto y le pedimos al gobierno que lo haga. El sector del Partido Colorado Vamos Uruguay solicita la renuncia del presidente de ANCAP, Raúl Sendic por considerar que violó la Constitución al hablar sobre su eventual candidatura a vicepresidente en las próximas elecciones. No extremar, no eh, llevar a la Constitución a un, a una situación extrema de estar al borde de violarla. Entonces, para nosotros eh, es muy importante que, que esas cosas se preserven. Si el señor Sendic quiere ser candidato, que lo sea a lo que quiera, pero respetando la Constitución. Por el Partido Colorado abrió el debate el diputado Fitzgerald Cantero, rechazó el, el proyecto interpretativo por inconstitucional y por no dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana y por ir contra la finalidad que persigue. Este proyecto cobraría el efecto contrario del que se pretende. El fallo de la Corte Interamericana tampoco señala que deba recorrerse este camino, sino que la ley de caucidad no sea un obstáculo para la investigación del caso concreto, el caso Hellman. El artículo 4 de la ley de caducidad habilita a esas investigaciones, al punto que hoy se encuentran procesados militares y policías por la aplicación de dicha norma. ¿Acaso van a ser barreras exigua y transitoria mayoría para interpretar el resultado de las urnas de octubre de 2014? Se cae el mito del Frente Amplio Participativo. Como la gente votó lo que no es de su agrado, lo anula. Se cae otro mito el de supuestos elementos vallistas que hay en el Frente Amplio. También afirmamos, dice don Pepe, que las multitudes, cuando pueden expresar su voluntad de una manera adecuada, se equivocan menos que los individuos. No se le puede pedir a la gente que junte firmas, que se promueva un referéndum primero, un plebiscito después, y como el resultado no me gusta, entonces lo cambio con la mayoría circunstancial que tengo. Él, el diputado Fischer Alcantero cuestionó los gastos de publicidad, ya que indica que los montos son un tanto elevados, sobre todo los del último logo oficial. Eh, es un despropósito que estemos hablando de más de 112 mil dólares, por, solamente por el diseño de, de, de la imagen de Antel. Nos parece además que el presupuesto que tiene Antel en publicidad es este, un presupuesto que estamos hablando de 20 millones de dólares por año, dato también aportado por la Presidenta, es un un dato, este, un porte muy, muy grande. Desde el Partido Colorado se asegura que la recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad viene un ritmo acelerado. Estamos, estamos muy contentos, realmente hay una demanda muy importante de parte de la gente y eh, esto es un tema de la gente, ¿no? Cuando nosotros largamos esto en marzo, vimos rápidamente que, que la gente pedía las papeletas, que quería firmar que se movilizaba, que pedía papeletas para llevar, para hacer firmar a sus amigos, a sus vecinos y realmente llevamos un ritmo muy importante, hace dos meses que arrancamos ¿Qué cifras están más o menos? Y andan unas 160.000 firmas, entonces este, por supuesto está haciendo el proceso de digitación, control, obviamente eh, pero tenemos esos niveles que son muy buenos El Partido Colorado trabaja además en una propuesta denominada Pensando Montevideo la cual busca focalizar las principales carencias de nuestra capital. Una propuesta de empezar a pensar Montevideo desde ya, no esperar dos meses antes de la elección municipal, que va a ser en mayo del 2015, sino empezar a, a ver cuáles son los problemas de Montevideo y sobre todo cuáles son las soluciones que tenemos para aportar. La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la creación del Instituto de Rehabilitación Penal del Adolescente. Claramente ha quedado establecido que el INAU se ha vuelto incompetente en lo que tiene que ver con el sistema de medidas para los menores infractores. Entonces entendemos que la mejor solución sería crear un instituto de rehabilitación que realmente rehabilite a los menores, pero que no sea en el INAU, sino que sea fuera. Nosotros proponemos que se mantengan sin plazo, con la reserva de que solo el juez pueda acceder a ellos, de que no es ningún tipo de estigma social, sino que simplemente eh, la persona que cometa delitos como mayor, cuando vaya a ser procesado, el juez pueda considerar los antecedentes que tiene como menor. El diputado Colorado figuera Alcantero dijo a subrayado que no le conforma el contenido del comunicado de Antel... ...y que mantiene la convocatoria a comisión parlamentaria de la presidente del organismo y también del ministro de Industria. Lo que ha hecho eh, Antel es difundir el detallado de la sociedad anónima que le facturó Antel. Me parece que esto, lo que es, tiene que ocurrir es que el ministro, como hemos pedido, venga a la comisión de Industria que la Presidenta Antel venga, que muestren las facturas... ...por las cuales se están pagando estos dineros... ...y que sobre todo muestren los informes técnicos... ...que avalan estas erogaciones... ...que avalan el retorno que tiene para la imagen. Porque... La presidenta de Antel justificó en el Parlamento... ...los gastos en publicidad y promociones de la empresa... ...mientras la oposición volvió a cuestionarla. Para el diputado convocante... ...la información recibida no fue completa. La, la preocupación que nos queda es que... Eh, ...se está haciendo un gasto excesivo en Antel... ...en muchas cosas, ¿no? Eh, fíjense que por ejemplo... haber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 El diputado Colorado eh, Fitzgerald Cantero presentó un proyecto de ley para establecer un plan de atención a las víctimas del delito. Lo que planteamos es la creación de un eh, comisionado parlamentario para la víctima así como existe para el sistema carcelario donde en eh, una oficina en el propio parlamento eh, casa de todos los representados se pueda acceder se pueda golpear la puerta cuando se vive una situación eh, compleja una situación de violencia y allí se pueda tener las respuestas que, que se están buscando en ese momento se puede acceder a un eh, lo que es un, un servicio letrado que pueda brindar el Estado cuando la familia no lo puede pagar, y también que pueda participar del proceso. Hoy por hoy el proceso judicial, la víctima, la familia de la víctima no participa, solamente se presenta la denuncia y allí queda, y eh, no puede acceder a ningún tipo de instancia, no puede aportar prueba en caso de que la tenga. ¿No contempla indemnizar económicamente a la persona? Sí, hay una parte en la cual proponemos, que, eh, proponemos el principio de justicia restaurativa, que el propio victimario de alguna manera pueda resarcir a la víctima. Más que expliquemos alguna cosa, uno a veces redacta un proyecto de ley y dice, bueno, este es mi caballito de batalla y a esto no se le cambia ni una coma porque lo trabajé, lo, lo, lo elaboré, es, es, es parte mío, verdad es como una, una, un producto de uno mismo y, y no me le cambian nada, entonces este, generalmente eso está destinado al cajón, o ¿no? al cajón y duerme el sueño de los justos. Y que a veces para hacer política a alguna gente le sirve, porque dice, bueno, en realidad este, salgo. algo... En los medios digo que nadie me lleva a mi propuesta, que este, ellos son los malos, yo soy el bueno y, y así este, se, se, se puede construir una, una imagen política. Este, yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que esto es realmente un tema delicado, sensible, que tiene que llenar un vacío de décadas en el país o de toda la vida en nuestro país que debe estar realmente legislándose y llevando adelante una solución como, como debe ser. Proyecto. Sí, para titularlo creo que debemos decir que se trata de la creación del estatuto de la víctima. Parece que es una cosa que eh, le da el marco a todo lo que tiene que ver con los hechos de violencia y con lo que viven las personas que lamentablemente son víctimas y la familia de las víctimas ¿no? entiendo que este problema de la patente es un problema que se solucionaría si Montevideo bajara lo que es el costo de la patente o sea acá el problema que se da cuando se acusa a Flores y Colonia porque eh, tiene una patente más baja es porque Montevideo la tiene muy alta, nadie se va a Flores o Colonia porque quiere sino porque realmente las diferencias son muy importantes y esas diferencias son porque en Montevideo la patente es carísima esta propuesta es un vacío, viene a llenar un vacío en lo que tiene que ver con la legislación respecto al maltrato de los animales. Si bien ya hay sanciones que establece la ley 18.471, que son sanciones desde el punto de vista administrativo, multas o eh, algún tipo de sanción de prohibición de acercamiento hacia los animales, eh, no lo hay desde el punto de vista penal. Oficialismo y oposición reclamaron al director del Instituto Nacional de Rehabilitación, que divulgue los nombres de los políticos que involucró y presente una denuncia penal para aclarar sus acusaciones. Entendemos que la acusación es hacia el Frente Amplio. Estamos hablando de que eh, este jerarca policial dice que hay alguien que le miente al presidente y al ministro del Interior, que le están mintiendo. Entonces, este, por eso nosotros creemos que Bonomi tiene que estar de inmediato en el Parlamento. Ya en la mañana de hoy con el diputado Gustavo Sarzósimo hicimos la convocatoria de la Comisión de Constitución y Códigos. Para... Tenemos una situación sumamente frágil en cuanto a las decisiones políticas. El Poder Ejecutivo dice que va a sacar una serie de medidas, eh, algunos actores del Poder Ejecutivo dicen cuáles van a ser, y después resulta que no tienen los votos, y tienen que echar para atrás, y la bancada le dice, esto te lo llevo, esto no te lo llevo, pero no hay una comunicación entre el Poder Ejecutivo y sus legisladores. Los colorados se plantean ahora no acompañar otro pedido de interpelación que realice el Partido Nacional. Entendemos que si se piden nuestros votos para la interpelación y luego ni siquiera se tiene la cortesía de permanecer en sana para escucharnos y para escuchar al otro partido de la oposición como ese partido independiente, nos parece que ahora más tenemos que replantearnos cada una de las nuevas solicitudes de interpelación y, y considerarlas a, en su debido tiempo. ¿no? Opiniones. Hay, como usted decía, personas que tienen convicciones religiosas, no es mi caso,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 Ahora, este proyecto que se aprobó en la Cámara y que se aprobaría en el Senado, no facilita ningún proceso. Si lo que se busca es que nos callemos la boca, señora Presidenta, con este diputado no lo van a lograr.